Te saludo nuevamente desde crescante. Y el día de hoy estaremos grabando una cápsula de acerca de un acrónimo y de una técnica que nos permite irnos orientando en la parte de generación de metas u objetivos, ¿no? Y es la metodología Grow, que viene del inglés, obviamente que es un acrónimo, y que la primera letra de ese acrónimo, como lo puedes ver aquí atrás en mi pantalla, es... Eh la palabra Goal, ¿no? Goal es la meta y definimos las metas que deseas alcanzar. Ahí definimos cada una de las metas. Normalmente, ¿bajo qué metodología? Bajo la metodología SMART que estaremos viendo posteriormente, pero básicamente es que sean específicas, medibles, alcanzables y con una duración de tiempo, aunque esto lo explicaremos más a detalle en una siguiente cápsula. entonces le requerimos plantear metas. No es lo mismo decir bajar de peso que voy a implementar un plan de alimentación y ejercicio que me permita ir reduciendo kilos y tallas cada mes, hasta alcanzar 15, 10, 8 kilos. Entonces ahí ya estamos siendo eh, un objetivo smart, ¿no? La otra situación importante es la R. Que tiene que ver con la realidad, la realidad eh, examina tu situación actual. ¿Qué recursos tengo el día de hoy para poder alcanzar esa meta? Es decir, ¿a dónde estoy parado en este momento y qué re recursos ya tengo y de cuáles carezco para, el alca para alcanzar esta meta? También tenemos la parte de opciones. Y obstáculos que es la O, y ahí vamos a evaluar los distintos caminos que tenemos para llegar al destino y las, los posibles obstáculos a los cuales nos vamos a enfrentar. Y eh, las posibles falta de las posibles falta de, de habilidades o recursos que necesitamos o que requerimos para avanzar a la obtención de esa, de esa meta. Y la otra parte importante es el WIL, que tiene que ver con la voluntad, con la voluntad de determinar qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, quién lo hará y la voluntad de ejecutarlo. No es lo mismo Decir, voy a hacer ejercicio y al primer día le levantarme con una motivación, pero al segundo día que ya viene el embaramiento, que ya viene eh, ese diálogo interno que te dice mejor quédate en casa porque está haciendo frío, ¿para qué vas? A trabajarlo desde la voluntad desde la disciplina. Entonces, recuerda este acrónimo, meta, realidad, opciones, obstáculos y voluntad. De esa manera tú vas a poder crear tu meta, analizar tu mundo actual, las opciones y ob obstáculos a los cuales te vas a enfrentar y la determinación y voluntad para cumplir con esta meta. Si te gustó el video, dale like, compártelo y nos vemos en la próxima cápsula de crescante. Te veo pronto. Gracias.